Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a subir nuestro video a compartirlo en nuestro perfil de LinkedIn. Nos vamos a dirigir a nuestra página de inicio y en crear publicación vamos a seleccionar la opción video. Vamos a seleccionar el video que hemos creado en Canva o el que tú vayas a compartir en tu cuenta de LinkedIn. Damos clic en abrir. Damos clic en Hecho, podemos establecer un texto que invite a las otras personas a participar o comentar sobre tu video. Aquí podemos visualizarlo. Si gustas, también puedes añadir hashtags para que las otras personas sepan de qué trata tu video. Una vez finalizado, damos clic en Publicar. Y ya tenemos nuestro video en la plataforma de LinkedIn. Esto te permitirá adquirir una mayor visibilidad en esta plataforma. Te invitamos a que publiques todos tus recursos que estén relacionados con tu sector y con tu perfil. Eso sería todo por esta temática. Hasta la próxima.